Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio Y en esta ocasión voy a hablar de Doom, una de las películas más esperadas de este año Personalmente la que más esperaba, al menos en lo que quedaba de este 2021 Y la verdad que no me decepcionó, la verdad que es una película que me gustó muchísimo Sé que hay muchas personas a las que no le gustó la película, así como muchas otras a las que nos gustó bastante es una película complicada a ver no complicada por un tema de complejidad en cuanto a la trama más bien complicada en cuanto a, a lo que propone es una película bastante ambiciosa que abre un universo completamente nuevo un universo que sí es complejo pero que para ser bien representado en el cine tiene que tener su tiempo esto no pasó con la versión de David Lynch en la que se quiso comprimir una historia bastante larga en una película. Eso claramente se nota en esta versión de Denis Villeneuve en la que vemos prácticamente la mitad de lo que fue la película de Lynch, para que se den una idea. Y esta película dura dos horas y media. Entonces es tan grande la historia de Doom que para representarla bien se tiene que llevar su tiempo, y esto yo lo destaco como algo muy positivo, ya voy a hablar más a fondo cuando me meta con spoilers. Bueno, no sé si cuenta como spoiler, eh, pero sí lo voy a hablar más adelante, aunque un poquito lo, lo menciono ahora. Esto de del tiempo, de a ver no dejarse llevar en un punto, por, bueno, hay que tener una película... En tal fecha, y esta película tiene que salir. Y bueno, que, que sea una muy buena película, ¿eh? vamos, y, y listo. Hacen la película como a veces los estudios quieren. Y sale una película, bueno, que puede ser muy buena en taquilla, pero que en la historia o, o en el desarrollo dejan bastante que desear. A ver, es una primera parte, no está anunciada como una primera parte eso puede ser un poco engañoso pero cuando empieza la película sí o sea tenemos un inicio en el que se van relatando un par de cosas en las que ya nos están adentrando en este universo y donde nos explican varias cosas para tener en cuenta eh, pero ahí ya cuando aparece el título primera parte o sea ya sabe el público que esto es una primera parte muy poco autoconclusiva, me hizo acordar en un punto a IT, recuerden que cuando salió IT de Andy Moschietti, la primera película, que en ese entonces tampoco se vendía como la primera parte, empezaba con el título y decía capítulo 1, o creo que, no, estoy casi seguro de que al principio se mencionaba como capítulo 1, creo que, creo que en la versión doblada se mencionaba. O sea, se decía IT capítulo 1, pero no me acuerdo si abajo aparecía lo de capítulo 1. Ahora, bueno, me perdí un poco. Pero eh, nunca se anunció como, bueno, esta es la primera parte de IT, va a venir la segunda. Aunque, bueno, se sabía que por el libro se iba a dividir en dos partes. Al no tener la parte de el club de los perdedores adultos en la primera película, era obvio que iban a ser una secuela. Con Doom no estaba tan claro y, bueno, ya queda claro desde el principio y con el final, porque no es una historia muy autoconclusiva. O sea, tiene su cierre, pero es claramente el principio de una saga nueva. O sea, está pensada para eso. Eh, tiene su punto muy positivo, más positivo que negativo, al menos yo lo pienso así. Es muy positivo que se haya hecho de esta manera. Me parece muy loco que en estos tiempos que corren en donde quieren películas así eh, como pan caliente y que rompan la taquilla y bueno todo esto se le haya dado espacio a un cineasta tan importante como Denis Villeneuve a que pueda llevar adelante su visión de Doom y además darle dos horas y media de una película solamente para el principio de una historia que algunas personas dicen que puede llegar a ser una trilogía, otras personas dicen que es la primera parte de dos, o sea que va a cerrar en dos películas, yo lo veo más para una trilogía, pero bueno, es muy positivo para mí, es algo muy bueno, repito, para los tiempos que corren en los que se necesitan películas fáciles en cuanto a, a la historia, y que sean rápidas, que salgan como pan caliente, y que se le dé este tiempo de trabajo a, a una historia, que se valore el contar una historia, me parece perfecto. La verdad que es muy positivo, pero bueno, está la otra cara de la moneda que es también esto, las personas que no tienen mucha idea de Doom, ya sea porque no leyeron los libros o no vieron la película de Lynch, o quieren ir al cine porque quieren ir al cine y van con amigos y a ver se ponen a pensar la cartelera por ahí ni saben lo que quieren ir a ver y che esta parece buena está este actor que me gusta está esta piba de euforia está este está Thanos, mira está Thanos, Ay, dale vamos compramos un par de entradas y ahí van con los pibes y después dicen che qué película de mierda me dormí entonces puede ser que para el público masivo no termine de cerrar no sé si es un problema yo creo que hay que dejar un poco de lado eso si nos ponemos a pensar la primera del Señor de los Anillos o Star Wars tenían esa onda un poco de comienzo de, de saga bueno, más el Señor de los Anillos que, que Star Wars yo creo que la primera de Star Wars es bastante autoconclusiva es mejor película en ese sentido que, que Doom a ver, no estoy diciendo que Doom haya sido una mala película es el inicio perfecto de una nueva saga, de la presentación de un nuevo universo, pero puede ser que como película termine siendo un poco rara en ese, en ese aspecto. Depende de cada persona, de cómo la vean. A ver, yo valoro muchísimas cosas en una película a veces. Yo creo que esta película tiene un montón de cosas positivas, mucho más que las negativas, eh, así que por eso me gustó tanto. Y. y para mí, una de las mejores películas del año. Ya, claramente, de las mejores. No supera a Koda, que en el episodio anterior, que hablé de Koda con mi amiga Nikki, había mencionado que Koda hasta ese momento era la mejor película del año. Lo sigue siendo, lo sigue siendo. Para mí, personalmente, mi opinión. Pero Doom se mete entre las 12 mejores, porque hago una lista con las 12 mejores películas del año. Así que por ahora está entrando ahí. Falta todavía para que eso se cierre, pero bueno, a ese nivel llega esta película que personalmente me gustó mucho, tiene sus cosas bastante positivas. Yo creo que algo que destaca mucho, destaca muchísimo, es lo visual. Las imágenes en esta película son una locura, o sea, son una locura. La fui a ver con una amiga el día del estreno y, y ella me dijo que fue un viaje. Realmente, y no encuentro otra expresión mejor que esa. Fue un viaje. Es que fue así, o sea, realmente yo estaba tan hipnotizado en el cine, en la sala, que Denis Villeneuve me tenía en la palma de su mano. O sea, yo ya estaba completamente embriagado de, de Doom. Quería más. De hecho, se olía el final, se estaba oliendo ya en cualquier momento termina ya va a terminar, no quiero que termine y la verdad que a ver, una película que me genere eso de no querer que termine o sea, dame más ¿dónde está la segunda parte? ¿cuánto falta? la verdad que es genial, o sea por ese lado a ver en ningún momento me aburrí puede ser que un poco la trama como que le cueste arrancar por momentos, pero tampoco no lo diría así, o sea, tiene sus pequeños momentitos en los que se estanga un poco pero casi nada, o sea, la verdad en ese sentido eh, es buenísima la película y bueno, de nuevo, lo visual es muy importante y es una maravilla lo que se logra en esta película el director de fotografía Greg Fraser que, ojito, va a ser el director de fotografía de The Batman así que si visualmente hemos quedado tirados en el piso después de ver Doom ...con The Batman, que ya hemos visto en los trailers... ...la locura visual que va a ser esa película. Ya está, aguante Greg Fraser. Y en su currículum, además de varias películas conocidas e interesantes... ...está Roku One este spin-off de Star Wars... ...que lo loco en todo esto es que Star Wars es una saga muy inspirada en Doom. De hecho lo ha reconocido George Lucas y se pueden ver muchas cosas de Star Wars en Doom viendo la película sentía muchas cositas de Star Wars por momentos de Arrival, otra película de Denis Villeneuve Blade Runner 2049, también de Denis también cositas de Fury Road de Max Max eh, nada que ver con Denis pero bueno, por todo lo que era Raquis y el desierto algunas cosas me hacían acordar de eso está esa vibra Star Wars porque claramente Star Wars se inspiró en los libros de DOOM de Frank Herbert. Esa inspiración es un círculo, es como que Star Wars se inspiró en DOOM y muchos años después, cuando Star Wars ya es una saga completamente conocida y afianzada en la cultura pop, ahora DOOM tiene su versión en el cine. Es muy loco eso, pero bueno, se nota. También tiene cositas de Game of Thrones, o sea, se nota también esa inspiración en Game of Thrones de Doom. Y que Doom también lo refleja muy bien en, en pantalla. Así que si les gusta Game of Thrones y les gusta Star Wars, Doom es una buena opción para ustedes. No sé si les va a gustar, eso ya depende, pero bueno, es una opción. La historia me gustó, la verdad que está bien, repito, esto de tomar la película como una primera parte y que sea consciente la película de que es una primera parte y no ir a las apuradas de, bueno, vamos a darle una. vamos a darle un buen final y vamos a hacer más autoconclusiva esta historia y, y vamos a volar todo y. no, no, tranquilo, vamos despacito, que esto se cocina a fuego lento. Puede haber muchas personas que no estén de acuerdo, pero para mí esto se manejó muy bien, está perfecto. Después hay que ver cómo sigue la segunda película y la posible tercera eh, de este universo, porque por ahí sale mal y no sirvió de nada este primer paso, pero es un primer paso correcto, a mi parecer. Las actuaciones me gustaron mucho, la verdad que, bueno, qué decir de Timothy Chalamet, uno de los mejores actores. Sé de mucha gente que no lo quiere, que está cansada esa gente de verlo en todos lados. Ahora salieron imágenes de él interpretando a Willy Wonka. De hecho vi un meme el otro día sobre Timothée Chalamet y Zendaya también, que está en esta película, en donde se referían a ellos como, bueno, a ver qué hay para actuar. Están en todos lados. Un poco, o sea, es lógico, son personalidades juveniles de ahora, obviamente. Van a estar en todos lados porque es así. Pero no me molesto, o sea, no son malos actores. Si fueran malos actores, bueno, me molestaría. O al menos no estaría tan de acuerdo, pero la verdad es que no me molesta. Igual el casting de esta película brilla. Literalmente brilla. Stellan Skarsgård, que la rompe como el varón. Vladimir Harkonnen. Ya voy a... A mí me Mencionan un poquito de, de los Harkonnen en spoilers, pero Stellan tiene lo poco que aparece, ya está, ya me compró Jason Momoa, como Duncan Idaho. Posiblemente mi personaje favorito de, de esta película, estoy hablando de esta película, ¿eh? posiblemente por sobre Polatrides. Interpretado por Timothy Chalamet Tenemos a Rebecca Ferus Oscar Isaac, Zendaya que ya la nombré eh, Josh Brolin, Thanos Javier Bardem De Bautista David Dasmalkian. Eh, un elenco Tremendo Y bueno, no puedo mencionar esto ahora Porque sería spoiler Y todavía no entré en spoilers, pero yo voy a mencionar algo Sobre el elenco Vamos a ver para Más adelante quienes se suman, porque hay personajes que, que no aparecieron En específico uno, yo no leí los libros, pero bueno, vi la película de Lynch Entonces más o menos tenía una idea Más o menos ya sabía el destino de algunos personajes Y bueno, sé de algunas cositas que pueden pasar más adelante Así que estoy esperando a eso Me voy a meter ya en spoilers Quiero hablar un poquito más en detalle de algunas cosas y si No las quiero mencionar si no vieron la película Vayan a verla por favor, vayan al cine ya la gente está sin tapabocas por la calle. Igual no anden sin tapabocas por la calle, por favor. Si hay mucha gente en la calle, si entran a algún lugar, déjenselo puesto. Si caminan por la calle y no hay nadie, nadie, bueno, está bien. Pero si hay mucha gente, transporte público, tenganlo puesto. Porque hay personas que ya piensan que el coronavirus se terminó y no es así. Hay que seguir cuidándose, pero bueno hay cierta libertad en cuanto a eso, así que tomen sus precauciones todavía, pero a lo que iba es que pueden ir al cine, o sea, ya no hay muchas excusas, está todo bastante más livianito en cuanto a la pandemia, vayan, vayan a verla porque esta película lo merece, si hay una película que merece ser vista en cines, es Doom, claramente, así que aprovechen y vayan a ver esta película al cine, por favor. Me meto con spoilers, así que si no la vieron, bueno, está la advertencia hecha, Quería mencionar sobre el elenco, ya voy a entrar así pateando la puerta. Qué lindo, tanta inspiración tuvo Game of Thrones en, en Doom, que se nota esto de matar tantos personajes de entrada, ¿no? Qué loco, no me puse a pensar en eso cuando estaba viendo la película, pero que... claro, pensás en esta matanza de personajes y personajes importantes en algunos puntos, y ya enseguida te viene a la cabeza Game of Thrones. Por eso iba a esta referencia sobre el elenco. Muy buen elenco, pero mataron a la mitad, más o menos. Así leyendo ahora, bueno, Oscar Isaac, chao. Jason Momoa, chao. Josh Brolin nunca lo especifica. A mí me quedó la duda. Yo entiendo que sí, porque técnicamente hicieron mierda la casa Treyes, La hicieron mierda en Arrakis, que es la capital de Arrakis. En donde, bueno, ya me estoy adelantando mucho, pero llega este ejército y bueno. Nos matan a todos. Yo entiendo que murió Josh Brolin. Murió Thanos. En esta película Gurney, no Thanos. Pero bueno, qué es yo. Si no hay cuerpo, no hay muerto. Diría Jorge de los resumo así nomás. Así que. Yo no vi el cuerpo. Hay que esperar. Chan Cheng. Lo dije mal. Chan Cheng. Quiero suponer que se. que se dice. Que era el doctor Yue. También chao. David Dasmalkian también envenenado. Bueno, después Sharon Duncan Brewster, que hizo de la doctora Liet Kynes, que es esta Fremen, que muere antes de subirse a uno de estos gusanos de arena. Esa fue la muerte que más me sorprendió, creo. Porque no me la esperaba. O sea, la chabona se estaba preparando para ir arriba del gusano. Así, recanchera una imagen, también otro frame eh, espectacular. O sea, esta película debe tener como 20 fondos de pantalla para ser impresionantes. Pero estaba así esperando y. chao, le clavaron una espada de atrás. Fuiste. Mmm. Medio paso de largo su personaje. Eh, no sé en los libros qué onda. Pero bueno. Murió. Hay que ver qué pasa más adelante. Porque. Bueno. No sé de muchos otros personajes Pero hay uno Que se nombra muchísimo en la película Y que de hecho En la película de Lynch aparece Y acá, ni en foto Lo vimos, que es el emperador Y yo supongo que para un rol Tan importante Van a buscar a un actor importante No me quiero poner a pensar Ya desde este momento A qué actor pueden ir a buscar Pero bueno Está la puerta abierta, así que Alguien tiene que hacer del emperador. Vamos a ver quién, quién es en la próxima película. Próxima o próximas. Porque se habla, como dije, de dos películas. Esta y una más. O una trilogía. No sé. Hay que ver. En taquilla le está yendo bien. Que es una de las patas de la mesa. O sea, la historia puede estar muy linda. La crítica puede decir que es una de las mejores películas que se hizo en la historia. Todo muy lindo. Pero si no junta plata no rinde, y lamentablemente las cosas son así, negocio. Bueno, por sobre el arte, lamentablemente. Eh, voy a empezar al menos con este episodio, prueba piloto, voy a ver cómo va, de separar mi reseña en este podcast de lo positivo y lo negativo. Lo negativo y lo positivo, voy a empezar con lo negativo primero, para dejar lo mejor para el final. Pero bueno, para ser un poquito más corto los episodios, porque sé que hablan mucho, de hecho, <risa> ya estoy hablando bastante y ni siquiera me metí en detalles, pero no voy a tocar muchos detalles, eh, voy a tratar de resumir un poco más, por eso, para que no se haga tan largo todo, voy a dividirlo en dos partes, lo negativo, lo positivo, un poco contando la historia antes de, de la película, y bueno, voy a probar de hacer los episodios del podcast así, y si les gusta, bueno, me me comentan en las redes sociales, y voy a implementar este método para los demás episodios. La historia, básicamente, tenemos casas, como en Game of Thrones, tenemos a los Atreides y a los Harkonnen, que son las dos grandes casas que nos muestran en esta película. Los Harkonnen estaban en Arrakis, este planeta, con dunas, por eso la película y el libro se llaman Doom por las dunas de Arrakis, en las que, además de mucha mucha arena, está la especie. La especie Melange, que es una especie muy importante para los viajes interestelares en la galaxia, entre planetas y planetas. Además de ser muy importante para eso, es consumida por los Fremen, que son estas personas que están en Arrakis, que viven en el desierto. Y bueno, los Harkonnen estuvieron durante muchísimos años en Arrakis, pero son una casa bastante dura, por así decirlo de alguna manera, y tenían sometidos a los Fremen que estaban oprimidos por esta casa en su propio planeta, básicamente. De un día para el otro el emperador le avisa a los Harkonnen que se vayan, ustedes se toman el palo de Arrakis, vamos a darle lugar a otra casa para que cuide del planeta y administre la especia que se necesita para poder hacer los viajes y todo eso. El emperador elige a la casa Atreides, Leto Atreides acepta el llamado, los Atreides van hasta este lugar, hasta Arrakis, pero lo que no sabían era que el emperador les estaba teniendo una trampa, básicamente una emboscada para que todos los Atreides mueran, para cortar el linaje y que ningún Atreides sobreviva. Porque el emperador los veía como una potencial amenaza. Ya que su podería estaba creciendo a lo largo de toda la galaxia. Sale un poquito mal esto porque sobreviven Paul y Jessica, la madre de Paul. Pero bueno, el resto muere. Por eso no sé si está vivo Josh Brolin. La idea del emperador era eliminar a los Atreides. Dentro de todo esto está esta figura de Paul. Que en pocas palabras para los Fremen es el elegido. Los Fremen lo llaman como... Lisan al Gaib, cuando llega al planeta Si ya mi pronunciación en inglés era horrible Imagínense pronunciando estas palabras Que están todas anotadas Pero las voy a decir como el culo Así que prepárense El elegido, básicamente Después, él más adelante Se nombra a sí mismo como Muad Dib. Que es la representación de este ratoncito Muy tierno, muy lindo Que vimos en la película Tres veces aparece el ratoncito En uno de estos hologramas que estaba viendo Paul en donde se explicaban algunos aspectos de Arrakis ese pedacito de la película me hizo acordar a Planeta Salvaje una película francesa de animación muy buena pero hay una parte de esa película en la que se enseña a través de unos auriculares como que esa información entra directo a la a la conciencia algo así y me hizo recordar ese momento de, de esa película de Planeta Salvaje después aparece en una visión que tiene Paul, una de las tantas en donde este ratoncito está haciendo su casita. Y en esa visión también está Chani, interpretada por Zendaya. Que le dice, mira, si el ratón puede sobrevivir, vos también. Dale, ponete las pilas. Y al final, cuando Paul sale de la arena junto con su madre, lo ve de nuevo al ratoncito ahí. Es un animal muy importante para los Fremen. Entonces, es un animal muy importante para los Fremen. Es como las vacas en la India, así que, bueno, por eso ese simbolismo con este ratoncito, el Muad Div. Paul heredó un poco los poderes de su madre, que es una Bene Gesserit, que para ponerlo en pocas palabras, son como brujas, básicamente, dentro del mundo de Doom. Son todas mujeres, de hecho, las únicas que pueden tener estos conocimientos son mujeres, y la idea de Lady Jessica, la madre de Paul, era tener una hija, porque, la idea era que la elegida sea una mujer, pero ¿qué pasa? No fue mujer, fue Timothy Yalamet. Entonces, al momento en el que Gaius Helen, la reverenda madre, le hace esta prueba de, de la caja, en la que básicamente le dice: pone la mano en la cajita, que ahí en la cajita le pregunta a Paul, mucho dolor. Paul empieza a sentir mucho dolor, pero al mismo tiempo en el cuello le pone una aguja con veneno y le dice que si se mueve lo mata básicamente y Paul pasa esa prueba una prueba que una persona normal no pasaría la puede superar Paul y bueno está este miedo en Gaius porque desconfía de que un hombre pueda tener este poder y que además sea el elegido la idea de las Bene Gesserit era encontrar al elegido la historia en ese sentido está bien eh... Se explican muchas cosas dentro de la película. Después, si quieren, vayan a ver el video de Maestro Ciego en YouTube. En donde explica muchas cosas de, de Doom, de la película. De hecho, muchas de las cositas que explica ahí las anoté para poder mencionarlas en este episodio. Y bueno, por si no entendieron algunas cosas, está muy bueno ese video. Pero la película deja en claro bastantes cosas. Explica mucho, como mencioné al principio... Cuando comienza la película ya te explican mucho de la historia, entonces te ponen en contexto y, y eso está buenísimo. Yo creo que la historia no se hace confusa en ningún momento. La de Lynch era un poco más confusa, eso sí, lo admito. A mí la de Lynch me gustó, no es una película excelente, lejísimos de eso, pero qué sé yo, me gustó. Nada que ver con esta versión de, de Dennis Villeneuve, pero yo creo que la historia está bien, o sea deja todo bastante en claro se explica todo bastante bien así que está está perfecto la historia se centra en el año 10.191 después de una revolución contra las máquinas que hubo en la humanidad por eso es que en la película nunca se utilizan máquinas o sea lo único cercano a eso es una linterna en forma de pelota que se ve que sigue en un momento a Paul y se ve más adelante en otros momentos, pero nada más de tecnología dentro de, de este universo. Al menos no tecnología artificial como puede ser un robot o ese tipo de cosas. Y por eso están los Mentat, que son estas personas que piensan mucho, para resumirlo de alguna manera, tienen la capacidad de una máquina para pensar y hacer cálculos, que en la película vimos a Stephen McKinley Henderson interpretando a Tufir Howard que era el Mentat de los Atreides, y a David Dasmalkian, no voy a pronunciar más este nombre, <risa> interpretando a Peter De Bries. que era el Mentat de los Harkonnen. Vieron que en un momento como que les preguntan algo y hacen como con los ojitos en blanco y ahí tiran la data, bueno, es como que están buscando ahí en su Google pero como no tienen computadora, no pueden buscar en Google, entonces los Mentat hacen eso. Esta es más o menos la historia en general, un poquito resumida de, de Doom. Que lo metería en la bolsa de las cosas positivas, la verdad. O sea, yo no lo veo como algo negativo el tema de la historia, la trama. Eh, la verdad que está todo muy bien, está todo muy bien. Incluso el final, en el cine me dejó con ganas, pero no lo vi mal. O sea, es un final abierto completamente. No, no lo vi como algo negativo. Eh, así que la historia, bien, aprobada. Voy a ir a lo negativo dentro de la película, al menos para mí. Después ya me voy a meter con, con lo positivo. Eh, las escenas de acción a mí no me gustaron mucho. O sea, hay un par de momentos impresionantes cuando los Sardaukar, que son este ejército del emperador... Van a Arrakis a derrotar a los Atreides. Toda esa secuencia me gustó muchísimo. Las explosiones en el cine. No. Una, una locura. Pero siento que se quedaron un poquito como... No sé, como que no se mostró mucho. Era muy de noche. no Es como que ahí siento que ahorraron. no Como que dijeron, bueno, ya fue. Nos vamos a centrar en, en algo más dentro de, de la historia y no le vamos a dar mucho lugar a las peleas, a las batallas, a las peleas cuerpo a cuerpo. que creo que el único que se destacó fue Duncan, interpretado por Jason Momoa, que tiene momentos espectaculares. Creo que si vamos a la acción, bueno, Duncan es todo, o sea, solito es lo mejor de la película en cuanto a la acción. Eh, pero el resto es como que hay momentos... Hay un momento muy copado también de los Sardaukar Llegando como a esta reserva ecológica Y, y estos Fremen que los atacan desde abajo de, de la arena que Está muy bueno, pero es cortito Es como que... Está bien, la película tendría que haber durado 3 horas y media, qué sé yo Espero ver en, en las próximas películas Más escenas de acción Porque se puede, es necesario y va con la historia, así que me gustaría, al menos en esta película no me llenaron tanto eh, así que lo pondría como algo negativo los Harkonnen también es como que o sea, como villanos repito, para mí, Stellan Skazar. como Vladimir Harkonnen, espectacular o sea, tiene esto era lo que no quería mencionar mucho anteriormente para, para no spoilear aparece 6 minutos. O sea, no lo conté. Pero si me pongo a contar las apariciones, deben ser 6-7 minutos netos con toda la furia. 10, para estirarme mucho, pero creo que es mucho ya 10 minutos. Y ya cuando lo ves hablando, eh, diciendo mi duna así flotando, cuando mata al doctor Yeo, eh, Yeo, Yu, no sé cómo se dice, cuando está en este, en este jacuzzi con petróleo. Eh, es, o sea, como villano, me dio la imagen de imponente, o sea, como un buen villano, bien parado, digamos, ¿no? Para mencionarlo de alguna manera. Pero no me, o sea, no, no me terminó de convencer, como que no es tan villano como su imagen lo demuestra, o como su poderío lo demuestra. Eso también espero que se profundice más adelante, lo pondría como algo a mejorar. También el personaje de, de bautista Bautista lo suburraban. Aparece menos que, que Vladimir. O sea, no hace mucho. De hecho, en un momento ejecuta a unos atreides que, que había capturado y ni siquiera lo muestran. O sea, eso es como mitad y mitad, ¿no? Mitad escenas de acción, mitad eh, un poquito mal el tema de los villanos. Y ahí se unen y está esta escena en la que tenemos a Raban ejecutando a un par de personas y no vemos nada de esa ejecución entonces ahí personalmente me, me fallaron esas cosas así que bueno ojalá se mejoren para más adelante y lo último negativo que en realidad a ver no, no lo pondría como negativo pero lo voy a mencionar nuevamente y, y nada más para para mencionarlo es el tema de los públicos. Es una película que a mí me gustó mucho, pero siento que a muchas personas no le va a gustar. Que les va a parecer aburrida, que les va a parecer una mierda, que van a decir... No, esto, una de las mejores películas del año, déjate de joder, aguante Venom. Va a pasar eso, ya está pasando. ¿Es algo malo para la película? No, para nada. Pero se deja mucha gente afuera. No lo veo realmente como un problema, porque... Cuando salga la próxima película, que esperemos que salga porque todavía no confirmaron nada, pero debería ser así. Por favor, Warner, no te mandes otro moco. Confiemos en Dennis, confiemos en, en Doom. Cuando salga la próxima, ya la gente que no vio esta película se va a enganchar con la próxima película. Y va a querer ver la primera y ahí ya va a meterse más gente en, en este universo. Pasa, o sea, pasa con todo, así que va a pasar, confío en eso. Pero por lo menos ahora de arranque pasa esto, o sea, unos un grupo de amigos van al cine porque quieren ir a ver una película, no saben cuál ver, ven este póster, ven a los actores, dicen, bueno, che, mi, mi abuela me dijo que está buena, escuchó en la radio que dicen que es una muy buena película, dale, vamos a verla, entran a verla, no, che, me quedé dormido, ¿qué es esto? Entonces, eso lo pondría como algo negativo pero hasta ahí. Con pinzas, no tanto. Y yendo a lo positivo, que es bastante, ya destaqué lo visual. Creo que si alguien no destacó el aspecto visual en DOOM, no vio DOOM. O sea, es que esta película es una aplanadora visual. Realmente, creo que lo dije ya en este episodio, me quedé hipnotizado. Estaba como un tarado mirando la pantalla. Es un viaje, como dijo mi amiga. Es eso, o sea, esta película... Es para cines. Después la pueden ver en su casa si sí. si tienen una linda pantalla en su casa eh, se puede disfrutar tranquilamente. Pero en el cine por favor al menos una vez en su vida vean esta película en el cine porque es hermosa. Tiene unas imágenes, pero tiene unas imágenes espectaculares. Y acá se destaca algo que para mí es muy importante, seguramente lo vaya a mencionar cuando hable de Eternals, y creo que en este podcast lo mencioné, no me acuerdo con qué película, pero si no lo mencioné lo voy a mencionar ahora, igualmente lo voy a mencionar con Eternals, lo importante que es filmar en lugares reales, basta de tanto CGI, por favor, ya sabemos que para hacer un dragón necesitamos CGI, lo sabemos, no existen los dragones, lamentablemente no existen los dragones, pero si necesitas un lugar lleno de arena anda al desierto de Atacama si necesitas no sé pueblo, anda lobos a filmar, Silent Hill ¿se entiende esto? o sea, una de las cosas más lindas del cine es justamente ver este tipo de imágenes, entonces hay que aprovechar eso porque lugares para filmar sobran, o sea sobran, incluso baratos, No sé cómo es ese tema, pero hay lugares que seguramente deben ser muy baratos para poder filmar y ni hablemos de la plata que se maneja para hacer películas, así que no debería ser un problema, para empezar. Así que ahorrense tanto CGI y tanta cosa por computadora y vayan a un lugar a filmar porque eso en la película se nota, se nota muchísimo la importancia de poder filmar en lugares reales en, en lugares abiertos que la cámara agarre la mayor cantidad de espacio posible real que se pueda y eso se ve muy bien reflejado y en esta película los momentos de Arrakis, los momentos de de Caladan, que es el planeta de los Atreides el planeta de los Harkonnen no porque eso bueno eh, se ve poco y además se nota que que está muy hecho por computadora pero los paisajes, Arrakis Caladan, se, se, se aprecian muchísimo, realmente se aprecian muchísimo. Bueno, yendo a lo que es todo hecho por computadora, también en esta película está muy bien, o sea, los efectos visuales, porque no los estoy menospreciando, son importantes también. Y si se hacen bien, bellísimo también. De nuevo, el planeta de los Harkonnen, Gide Prime, Salusa Secundus, que es este lugar donde estaban los Sardaukar, los gusanos de arena, los gusanos de arena están espectaculares. Una pena que vivimos poquitos, pero lo imponente, lo imponente que... O sea, es espectacular. Lo imponente que es todo eso en, en, en la pantalla grande es espectacular. Y, y la verdad que... A ver, Denis ya ha demostrado que, que puede laburar con este tipo de, de visuales, Arrival por ahí es el ejemplo más claro, o sea, esa magnitud en las imágenes, eh, yo la vi, en, en esa película no la vi en un cine, por ejemplo, y el momento en el que la cámara muestra la nave, la primera nave es imponente. Imagínense eso en el cine, para las personas que hayan visto a en el cine. De esa clase de magnitud hablo al momento de, de hablar de Doom. O sea, es magnífico. La verdad que lo visual en esta película, la fotografía es, es una locura. Eh, los efectos son muy buenos. Eh, la verdad que... Nada, me, me encantó absolutamente todo eh, lo referido a lo visual. Así que puntazo a favor para esta película, que seguramente debe ser lo mejor de la película, es hipnotizante y la verdad que se disfruta muchísimo, muchísimo. Las actuaciones ya las he destacado anteriormente, así que no lo voy a hacer de nuevo, pero punto positivo claramente, la verdad que me gustaron mucho y algo que puse en mi reseña en mi Instagram personal es que las actuaciones van con la historia y no son más importantes que la historia y eso es muy importante dentro de la película porque como mencioné, la historia en Doom es importante y destacar y profundizar en la historia sin que los personajes estén por encima de la historia o sea, que vayan en paralelo y que vayan la historia y los personajes juntos es clave y la verdad que está muy bien hecho en esta película La banda sonora, a ver Hans Zimmer, me saco el sombrero ¿eh? Maestro, hermosa banda sonora de las mejores, de Hans Zimmer, claramente no, no puedo decir nada más, o sea, ya está punto positivo, lejos y nada Aguante Hans Zimmer, la, la banda sonora de esta película es una locura, es hermosa, hermosa No mucho más para destacar, la verdad que quedé encantado con esta película Es una película que divide las opiniones, o te gustó o no te gustó, no hay punto medio Otra película que divide a las masas, pero bueno, era de esperarse, en un punto era de esperarse y también habla del nivel de la película y de la historia. Es una película y una historia que no va a quedar indiferente a ese punto, o sea, nadie va a ser indiferente a esta película. Y esperemos que más adelante, cuando llegue la secuela y la posible tercera, hablo mucho de una posible tercera y de hecho más de una vez mencioné las próximas películas de este universo, porque siento que vamos a tener más de una película, más allá de esta primera parte que hemos tenido, y espero que, que sea una buena, una buena saga, una buena historia. Porque la verdad que hay potencial, o sea, eso es lo que más me gusta, hay mucho potencial. El libro de Frank Herbert inspiró a la ciencia ficción, así que es un pilar importantísimo en la historia del cine y de la literatura, o sea, inspiró Star Wars, Doom inspiró Star Wars. No tengo que aclarar nada más, Star Wars, una de las sagas más importantes de la cultura pop, de lo más importante que existe. Y reconocido Entonces a este nivel Y que se pueda hacer algo bueno con, con esta Con esta historia, con Doom La verdad que me ilusiona Esa es la palabra, me ilusiona muchísimo Y por favor quiero ver a Timothy Yalamet Arriba de un gusano de arena Necesito ver eso Así que por favor Denis Que llegue esa segunda película Como mínimo, una segunda parte Y quiero ver a Timothy Arriba de un gusano de arena como loco, gritando con los ojos celestes Después de haberse mandado especia a más no poder Necesito ver eso, necesito verlo a Timmy Arriba del gusanito de arena Por favor, qué momento para llegar a la pantalla O sea, los gusanos de arena la verdad, posta No hablé mucho, pero muy bien Estuvieron muy bien La verdad que, nada, una película que me gustó mucho Y, y bueno, esperando la segunda parte No sé cuándo va a llegar 2023 Supongo no hay nada confirmado Pero espero que Que llegue pronto Vamos a buscar, permiso eh Espérenme un segundito, espero que estén tomando Unos mates o algo, si están viajando Bueno, espero que regresen bien a su casa Voy a googlear Doom supera los 200 millones de dólares De taquilla con su estreno en Estados Unidos Muy bien ¿Cuándo se estrenará la secuela de Doom? Está la pregunta que estaba buscando Y espero que tenga una respuesta Porque si no es un clickbait tremendo tu, tu, tu, tu. acá veo en mayúsculas la calidad será la prioridad claramente lo tuvieron muy en cuenta, me alegro pero no dice nada era clickbait no, no era clickbait acá dice el rodaje empezaría en otoño de 2022 y la segunda parte recién 2023 o 2024 otoño de Estados Unidos o sea, primavera nuestra o sea, para esta altura del año del año próximo básicamente empezarían a grabar, es lógico que llegue en 2023, 2024 ojalá que se confirme, que se dé luz verde y que se haga porque que queda así la verdad que sería un fracaso para el arte, porque en taquilla le va a ir bien seguramente pero para el cine, para el arte es un fracaso porque nos están privando de, de ver una segunda parte y de que esta historia siga, ojalá se le dé luz verde y, y hagan las cosas bien confío en Denis Villeneuve hasta acá esta reseña de Doom, mi calificación es de 9 sobre 10, por favor vayan a verlo al cine, me la debo en IMAX, la quisiera ver y no pude, espero poder ir a verla, si no puedo, bueno, ya fue, pero estaría bueno verla en IMAX porque la verdad que es para ir a ver en IMAX. No quedó un episodio cortito, al menos los que estoy viendo desde la grabadora en cuanto al tiempo no es un episodio cortito, editándolo no sé cuánto va a quedar de tiempo neto, pero no va a ser un episodio cortito, así que bueno, lo lamento, pero me gustó esto de, de separar entre los puntos negativos y los puntos positivos, en mis episodios iba relatando un poco la historia y ahí me iba metiendo en los detalles, con las películas al menos, este formato nuevo dentro del podcast me, me gusta, me sirve. Voy a ver si lo aplico para las próximas grabaciones dentro de este hermoso espacio. Un saludo para Nico de Empujados Podcast, que iba a ser mi invitado para este episodio y lamentablemente por cuestiones de horario y otros problemitas no se pudo. Así que, bueno, un saludo Nico, espero que estés escuchando esto. Y bueno, hemos hablado para hacer colaboración en un futuro, pero bueno, una lástima que, que no pudo estar para, para este episodio. Muchas gracias por escuchar, les dejo las redes en Instagram, después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias. No me fui, todavía aparezco, porque este Seba del futuro le va a hacer una corrección al Seba del pasado que grabó este episodio de DOOM el día lunes 25 de octubre y ahora terminando de editar este martes 26 de octubre se acaba de conocer la noticia por parte de Legendary que vamos a tener oficialmente la segunda parte de DOOM ya hay un anuncio oficial vale la pena esta aclaración porque he mencionado mucho en este episodio lo de posibles películas para continuar con esta historia y ya es un hecho de que vamos a tener al menos una segunda parte con esta aclaración, con esta corrección y un poco a modo de noticia, este Seba del Futuro se despide.